¿Qué onda compis? Bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y esta vez les voy a hablar, les voy a traer más o menos la solución al problema de Lost Connection to Host o se ha perdido la conexión con el anfitrión esto es algo que pues a mí ya me había afectado varias veces ya llevo más o menos un mes sin poder jugar el problema es este: te aparece se ha perdido la conexión se congela te bota lobby te aparece se ha perdido la conexión con el anfitrión o lost connection to host te muestra el número de compilación del juego y un código de error le das ok y regresas a la partida pero te vuelve a votar en una sola partida tomé estas dos screens que tienen un código de error distinto mi red estoy conectado por Ethernet para tener 206 horas jugadas no es que lo haya descargado y al otro día me salió el error sino recientemente con una de las actualizaciones nuevas fue con lo que empezó a pasar esto a partir de ahora el error se presentó varias veces cuando iba saltando del avión, la verdad es que eran momentos random, a veces ya caía en la tierra, a veces llevaba 15 minutos de juego, a veces 5, a veces 2, a veces en el avión me desconectaba. Exactamente como en este momento. Así, exactamente. Y ven, aquí está el error, ok, un código de error diferente, la compilación actual. Se perdió la conexión con el anfitrión. La solución que yo encontré es usar un VPN para conectarte... A estas partidas, lo que nada más tenemos que hacer, pues es, les recomiendo yo descargar Betternet. lo instalan de su página oficial, es gratuito, no tienen límite de, de gigabytes, lo único que tienen. El eh, límite es una prueba gratuita de 7 días Obviamente esto pues ustedes lo pueden reiniciar después O volverse premium si quieren Una vez que ya lo abrieron Aparece la pantallita de este lado Le dan a conectar La única desventaja es que ustedes no pueden En la versión gratuita Decidir a qué server se quieren conectar Pero la verdad es que la conexión es muy estable Así sin tener que cerrar Steam Sin tener que cerrar el juego Nos vamos a meter a otra partida Voy a grabar la partida Y ustedes van a ver hasta dónde llega eh, comparando cuánto tiempo Logré hace rato Nada más subiendo al avión Ni siquiera avanzó nada y ya me había sacado Contra ahorita que tengo el VPN activado ¿Qué? Bueno, hasta aquí dure Hasta aquí llegué Fuck. Eso es todo para todos los que tengan el juego Cualquier duda me pueden comentar en la caja En la descripción Les voy a dejar los links para que descarguen el VPN Y pues ustedes mismos me comentan Si tenían el mismo problema Si les funcionó, si no Si tuvieron que buscar otro, bla bla bla Porque todo esto se alimenta de feedback De hecho de esa forma es como yo lo encontré Y pues cualquier cosa me pueden encontrar En mi canal de Twitch, hago streams casi Todos los días, espero que este video Les haya gustado, si, si es así denle like comenten, compártanlo con sus amigos para que todo el mundo conozca esta forma y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Hitman. Bye.